Y me enseñaste a amarte Y así entender y más nunca dejarte yeah. Tú me entregaste tu amor, tu arte y ay, Para yo poder cada día soñarte Y así besarte y así abrazarte Para yo poder cada día amarte más Soy feliz porque contigo compartí Cada momento que vi Día más amarte, baby yes. Y te vi en la arena y al te reflejabas con la luna llena. Yo te encontré. Yeah, yeah. Desde ese entonces, yo de ti me enamoré. Yes. Y te vi en la arena y al te reflejabas con la luna llena. Yo te encontré. Yeah, yeah. Desde ese entonces, yo de ti me enamoré. Tú me besabas, yo te besaba y se cumplía el destino que yo tanto anhelaba Por todo el tiempo que me han dado, tantos momentos sacados para mí. Eh, mi corazón nunca se va a olvidar de ti. Es más de un año que compartimos de la mano, juntos vivimos bajo el sol. Soy feliz porque contigo compartí cada momento que viví. Por eso te amo, baby no. Soy feliz, soy feliz, porque contigo aprendí a amar, a respetar, a comprender, a cada día más amarte, baby no. Yo no quiero que te alejes de mí, no, no, no, yeah. Porque eres parte de mí, soy feliz Porque porque contigo compartí cada momento que que Cada día más amarte, baby